Bueno, estamos viendo en, en YouTube el tema de las equivocaciones que pueden cometer los principiantes. Yo no creo que sea todo equivocaciones de principiante, ¿vale? Aquí está el Spark. Yo con 10 años de, de vuelos, de drones y más de dos décadas de volando de todo. Desde Piper, Cessnas hasta helicópteros todo tipo de juguetitos, etcétera, eh, cometo equivocaciones. Una, es las baterías. Las baterías siempre cargadas. No decir, ah, está en 79, bueno, huele igual. No, siempre las baterías a 100% lo posible. 99, 98, 100% las baterías. Eso número uno. Dos, todo lo que es cámaras, cuando salimos, cámaras eh, cargadas al 100%. En este momento me acabo de quedar sin batería en la Nikon y tuve que meter la Gopro, está bien la Gopro pero no es lo mismo eh, Este es el Spark vale para que vean más o menos lo que ocupa el Mini 2 y lo que era un Spark y el peso ¿no? Que no se los puedo hacer sentir pero ya saben que los 249 gramos de este drone es que es casi no es nada y el Spark es más pesado. El Spark era ultra tecnológico. Si ven mis videos que les voy a dejar acá las etiquetitas. O simplemente se meten y los buscan. Prank. Me crece, pero todavía no sé por qué. Hasta a saber. Ahí vi cómo pasarlo a FCC, cómo modificarlo. Este Spark vuela a más de 72 km por hora. Le cambié los frenos a 3 metros. Eh, tiene modificados los sensores. Tiene modificado absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Lo tenía un principiante y yo di por hecho. Que me había prestado atención cuando le expliqué ciertas cosas. Una es que este Spark no avisa de la batería. Eso de que al 30% avisa y al 10% baja, este dron no lo tiene. Porque para ganar ese 40% sin molestias, yo lo quité y lo modifiqué. Pueden ver los videos de cómo modificar el Spark, para el que lo tenga. Es un dron vigente. Es un dron que a 1080 sobra para la mayoría del público. No se enloquezcan con lo que ven en YouTube y vayan a gastarse 800 euros en un dron. Cuando pueden conseguir un Spark de segunda mano perfecto, ¿vale? Lo único que les puede tocar hacer es cambiar las baterías. Porque da un 120 de ciclos, pero a veces las baterías se joden. Yo, por ejemplo, esta es la última que me queda. Ya tiré dos baterías del Spark. Entonces lo único que deberían hacer es comprar una batería nueva. Y, y tienen dron para... Para vamos, para todo, ¿eh? es ultra tecnológico este dron. Es más, hay cosas que trae este de serie que no trae este, para que se hagan una idea de lo que es el spark. ¿Qué pasó? Se le quedó sin batería, vaya a saber a qué altura y partió un brazo. Les voy a poner las fotos en el video. Lo llevé a volar y, y voló, pero se siente dos cosas: una, el ventilador. Este es un dron que no tiene ventilador, no enfría. Salvo cuando está en movimiento por flujo de aire, ¿vale? Este tiene un ventilador para enfriar la placa y los demás componentes. Y está, ya está pesado el ventilador. Y hay un motor que lo escucho, que está tocando también. O sea que este Spark en cualquier momento muere. ¿Por qué? Porque le tengo que cambiar la carcasa de abajo. La carcasa alta. Chequearle todos los ventiladores y cambiarle algún motor. Ya se me va a un precio que... Consigo uno impecable por 250 euros de segunda mano. Sin golpes, sin caídas, sin quebraduras, y lo tienen que abrir, hacer, no sé qué. Igual voy a ver los presupuestos que me dan como canal de YouTube para tener un dron extra, ¿no? Acomodarlo, hacer unos vuelos y devolvérselo, que es de mi de diseñador este dron. Eh, así como esta abuela, le solucioné el temita a este, le metí un adhesivo... Como para que no se termine de partir en el aire y, y volar, vuela. Pero bueno, hay que ver. No grabé video con él. Es lo que me falta probar. Probé el vuelo. Son unas baterías que se consumen a mucha velocidad. Estas baterías están viejas, tienen muchos años. Necesita una batería nueva. Y bueno, otro de las, de las equivocaciones. Voy a hacer Spark y equivocaciones. Eh, baterías del dron. Baterías de las cámaras. Batería del terminal, a todos los que vuelan con terminal, el teléfono al 100% o tener un teléfono aparte con el 100%. La caché a cero. La caché es guarda los videos que ustedes están transmitiendo del dron al teléfono y llega un momento que se peta porque ya se llenó la caché. Tiene un máximo de 16 GB eh, de almacenamiento y... Y bueno, llega un momento que se peta. Yo no sé si ahora saldrá, o algunos están en 32, que es bastante. Pero en general tenemos 16 GB de almacenamiento en caché. No es un video en el total de calidad. O sea que es más liviano en cuanto a pesos de giga. Pero igualmente, si volamos seguido, yo vengo haciendo videos todos los días. Y se me llena. Entonces tengo que vaciar caché para que pueda seguir guardando videos. ¿no? Eso tienen que tener en cuenta el viento, no fiarse del viento, el viento tumba estos drones, este dron ya se me fue contra un pino, pueden ver el video eh, con viento, fue una cosa increíble porque yo tengo absoluto control en las manos y en el dron y lo estoy viendo, etc., y se me fue contra un árbol, tuve suerte de que no se me dañó ni, ni los pies, ni nada, se me partieron unas hélices, y salvé la cámara, porque podría haber sido un desastre. Son 600 euros volando. Lo puse en modo FPV, me puse a hacer tonterías. Y de golpe salió un viento de la nada. Y bueno, ayer también volé con viento, cosa que no hay que hacer. Me metí en un valle porque estaba en una punta de montaña y soplaba muchísimo. Y bajé porque más que nada por este. Tenía miedo que se me fuera el agua. Estaba al lado del mar. Y no sabía cómo estaba el motor este que estaba fallando de izquierda. Entonces, bueno. Y poco más que decir, las demás cosas, siempre el return to home, tenerlo clarísimo, que esté configurado. No toquen lo que no sepan, no lo toquen, déjenlo como está, lo compraron, ya está perfecto. Pero la vuelta a casa tiene un tema que es eh, que lo pueden cambiar para que baje al mando, para que baje donde está o para que vuelva al punto. Entonces si lo tocan, de pronto se queda sin batería, dos kilómetros y ahí donde está baja. Imagínense que están sobre el agua. Hasta luego amigo. Entonces que el dron vuelva. Tengan siempre presente. Despegaron lo primero que hacen. Antes se podía poner pre-despegue. Ahora pide que el dron esté en el aire para actualizar el punto de origen. ¿no? Eh, ver los mapas, ver que no haya gente. No saltarse las leyes. Para los que no tienen licencia, ¿vale? Porque por más que sea este dron, si están encima de una casa están haciendo tonterías. ¡Pum! Tienen el video aquí de leyes sobre drones. En mi canal están todas las dudas que se quieran sacar. Tarjetas de memoria, leyes, drones, modelos, etc. ¿vale? Así que eso, mmm, hablando de, de las equivocaciones y del Spark. Les voy a poner para que vean el vuelo del Spark. ¿vale? Eh, y poco más que decir. Tu, Drone, Conor. Corten. Tu, Drone, Conor. Salí a volar con el mini y es unos vuelos fantásticos. Con este dron estuve grabando otro dron, estuve encima del agua, lo cual me pone bastante nervioso. He estado volando con algo de viento para ver cómo se comportaba y la verdad que sigue, sigue siendo fabuloso este dron. A cualquiera que esté atrás de un dron para fotos, videos, para cosas de vacaciones, eh, tienen este dron. El que tenga licencia y tiene que trabajar, una boda, un cumpleaños. Lo que sí, de día, ¿vale? De noche no vale. O vale si hay mucha iluminación. Si están en un lugar con mucha iluminación, es, es posible que les alcance. Pero el sensor no tiene... Es una cámara pequeña, en un dron pequeño, y no tiene mucha entrada de luz. Entonces necesitan que hayas. Si estás en, un, en una boda que hacen esto en el campo... En un jardín con algún, algún foco es poco, se necesita un poco más de iluminación, ¿vale? Para que la cámara pueda captar imágenes, la ISO la tiran abajo para que no les quede grumosa la imagen, sin suciedad y, y puede ser. Es un dron que tiene sus limitaciones obvias, una por el precio y una por el tamaño, o sea, no le pidan peras al olmo. Y tienen que saber las limitaciones, cuidado con el viento, ¿no? Cuidado con el viento. Este dron ya lo escraché contra un pino, como comenté en mi video anterior. Y tienen que ir teniendo un poco de cuidado con el viento. Estoy tras unas licencias nuevas. Saben que yo soy coleccionista de licencias. Todo lo estudio y tengo licencias y licencias y licencias. Y cuando algún gil me toma el pelo en YouTube o me escribe alguna tontería agrediéndome, plan, Le muestro la licencia. Yo no tengo que estar mostrando nada. Se ve que están acostumbrados a que los youtubers mientan y se inventen historias eh, yo soy especialista en cámaras, yo soy especialista en drones, yo soy especialista en coche Y ninguno tiene licencia de nada. Ninguno es especialista en nada. Porque en este mundo, para ser especialista, vos podés tener mucha experiencia de calle. Pero para decir, soy ingeniero, tenés que tener un título de ingeniero. Para decir, soy mecánico, tenés que tener un título. No es soy mecánico porque mi padre era mecánico y yo aprendí a sacar bujías. No. Las cosas son más complejas. Entonces, si no estudiaste nada y no tenés licencia... Mmm, Muzarella. Y bueno, a veces los usuarios siguen a gente que habla, hay 20 que sabemos y hay 2000 que son charlatanes. Entonces seguro en qué canal caes, viste. Podés caer en un canal y hacerle caso a alguien y te jodiste. Yo te expliqué cómo van las memorias, las micro SD, cuáles son las que necesitas. Porque si no, tenés un dron 4K o una cámara y no podés grabar en 4K. Te expliqué qué terminal necesitas cuántos gigas de RAM necesita, qué velocidad de procesador, tienen todos mis vídeos en mi canal. Les expliqué cómo van las leyes, les expliqué los modelos, lo que tienen que hacer siempre con drones de marca blanca. Tengo todo analizado y explicado y vamos a más y a más y a más. Eh, van a seguir cambiando las leyes, lamentablemente, cuando nosotros nos preparamos para un año, al otro año se les... Viene algo a la cabeza y están quienes aprovechan para hacer dinero, ¿no? Todos los que están dando cursitos. Este, España, es el país de los cursos. Nadie sabe nada y en 15 días creen que son profesionales. Vos no le podés dar un curso así a la gente. Cono